Gracias por continuar con nosotros. Esto es Quito TV, que se transmite desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. A continuación les presentaremos un reportaje de uno de los primeros colegios íconos en la capital de los ecuatorianos, el Colegio Mejía. Son ya 109 años de historia que tiene el Colegio Mejía, una institución educativa que se fundó en Quito un 5 de junio. Este plantel educativo inició en la calle Olmedo y Cuenca, Años más tarde se realizó la edificación en la que hoy se encuentra. Su infraestructura es una de las más claras representaciones de la tendencia neoclásica en nuestro país. Los alumnos del Mejía no solo reciben una sólida educación, sino que además tienen la posibilidad de recorrer históricos pasillos de un edificio con características particulares todo estilo neoclásico aparecen elementos volumétricos importantes. El pórtico tiene las características con cuatro columnas y en el centro está el acceso principal. Eh, la, las columnas vienen a ser toscanas. Tenemos el tímpano en la parte superior en el cual se encuentra el, eh, el escudo del colegio representado. Los cuerpos tenemos el primero que está construido en la planta baja. ...ha sido construido por piedra labrada... ...el segundo cuerpo se lo diferencia del primero... ...porque tiene una moldura en forma de pico de oro ...en este segundo cuerpo se ven ventanales en forma de salerizos... ...decorados en la parte superior con molduras sencillas... ...con fajas a manera de repisas... ...y el tercer cuerpo en cambio ya todo mucho más sobrio... ...que los anteriores son ventanales con fajas en los laterales... Si bien el edificio no ha cambiado con el paso del tiempo y las distintas intervenciones, su estilo es muy marcado y las evidencias de su construcción original se notan en las paredes laterales. Un estudiante de Mejía, dice su rector, se caracteriza por su compromiso con el Ecuador y su espíritu de libertad. Los logros alcanzados por la institución son muchos y de ellos se guardan cientos de trofeos y reconocimientos. Pero algo que representa y llena de orgullo a autoridades y estudiantes es su banda de guerra, una de las primeras de la capital. Es una emoción demasiado grande para nosotros en el corazón, como Mejías primero, aprenderle a creer a la institución. Entrar a la banda que es una institución dentro de la institución, Usted es aún mejor. Pero, ¿sabía que en este instituto se encuentra un fondo antiguo de libros? Pues... Estos textos pertenecieron a los jesuitas y muchos de ellos datan de los años 1700. En esta biblioteca también se conserva una valiosa reliquia literaria. Se trata de uno de los textos escritos de puño y letra de Eugenio Espejo. Aquí en el Instituto Mejía también existen dos museos abiertos a todo público. El primero es de Ciencias Naturales y en él se puede ver la diversidad de flora y fauna de nuestro país, en especial la variedad de aves que posee el Ecuador. El segundo museo, en cambio, posee áreas etnográficas, es decir, que se han representado las distintas etnias que habitan en nuestro país, aunque aún faltan muchas que exponer. Estos y otros son los motivos que llenan de orgullo a sus alumnos. Puede transcurrir el tiempo que sea, pero el que pasó por estas aulas en su sangre lleva la sangre Mejía. Así es el Patrón Mejía, se educa y se vive la historia de nuestra ciudad y de nuestro país.